más preocupados de la Constitución o de la delincuencia. Pero pónganse bien de pie los que están más preocupados por la delincuencia. Luego, mientras el mandatario realizaba su intervención en el acto,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 tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.